La importancia de oír y obedecer. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Pasaje complementario. La Navidad revela los más extraordinarios planes de un Dios amoroso para con sus hijos, planes de salvación, de salud, de excelencia. Para el cumplimiento de ellos se necesita de hombres y mujeres sensibles a su voz, que crean y que estén dispuestos a obedecer como María y José. María estaba comprometida oficialmente con José, con José desposada, y esta unión era supremamente seria. La aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo. De acuerdo a las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y las autoridades judías podrían apedrear a María hasta la muerte. Sin embargo, como José no deseaba exponer a María a tal castigo, quiso dejarla secretamente. Y entonces, Dios le habló y José actuó como un hombre sabio y justo pues decide escuchar y obedecer la voz del Señor, de él aprendemos. Antes que a nuestras razones, argumentos, circunstancias o nosotros mismos o a los demás, debemos escuchar a Dios. Esta es la única voz que siempre nos dice la verdad y nos guía en el buen cumplimiento de los planes divinos. Cuando escuchamos la voz de Dios, sus planes disipan el temor, la angustia, la duda y el dolor. Ellos, por el contrario, nos revelan confianza y seguridad. No temas, porque Él sabe lo que hace. Todo tiene bajo control. No debemos temer a los planes de Dios, pues son siempre muchos más altos que los nuestros. Y además, nuestro Padre siempre tiene en cuenta nuestros anhelos y sueños más profundos. José amaba a María, y Dios la ratifica como su mujer. Para José la consecuencia de escuchar a Dios es que ahora él tenía claridad sobre lo que debía hacer, proseguir con los planes matrimoniales sin importar lo que sucediera a su alrededor. José actuó haciendo lo que era correcto delante de Dios, pues el que oye la voz de Dios se convierte en un hombre seguro y decidido en la acción. Mateo 1.24-25 cuando escuchamos la voz de Dios, podemos descansar en su sabiduría, logrando entender que, en últimas, nuestro verdadero y real sustento es Él. Cuando obedecemos la voz de Dios, somos libres de preocupaciones. Entonces nos volvemos afectivos en todo lo que hacemos. Cuando obedecemos la voz de Dios, Él nos bendice. Nuestro Padre Dios siempre está dispuesto a comunicarnos toda su verdad. Además de sus maravillosos planes para con cada uno de nosotros, Él solo espera de parte de sus hijos que estén dispuestos a escucharle, pero también a obedecerle, alegrando de esta manera su corazón de Padre y entonces estaremos ganando no solo para nosotros, sino también para cada uno de los miembros de nuestra familia. Una incalculable bendición. Recordemos que la mayor demanda de la Biblia es la obediencia Hablemos con Dios Padre bueno, en este día quiero pedirte que hagas de mí esa persona atenta y totalmente obediente a tu voz Hoy renuncio a toda rebeldía, a todo aquello que me distrae y no me permite vivir para agradarte Te ruego que me des un corazón sensible como el de José Para buscarte siempre a ti y estar dispuesto a seguir tu consejo sabio, que en últimas me va a llevar a la verdadera felicidad y a haber cumplidos todos los maravillosos sueños que tienes para mí. Amén. I am His will.